Gracias Carolina, Francis, Yerjan y gracias a los demás miembros del equipo de producción que nos permite llegar a ustedes cada día. Miren, anoche me, me, se me ocurrió este comentario que voy a hacer hoy, o parte del comentario que voy a hacer hoy. Porque mirando el, la red social y YouTube, encontré esta imagen que acabo de enviar a la tablet. Me gustaría que la pusieran. En el chat de Amado, muchachos. Sí, porque quiero, porque quiero ilustrar. Miren. Eso que ustedes ven ahí es la foto de la pantalla de mi televisión. Y eso lo que dice es: primero a la izquierda hay una información que dice: Ricardo Nieves revela lo que le encontró Jenny Berenice a Jan Alain. Y la otra dice: Uchi Lora revela lo que encontró Camacho en las 24 allanamientos. Y eso para mí es sumamente peligroso, chocante y doloroso. ¿Saben por qué? Porque la investigación criminal es otra cosa. Ay, la investigación sí? del crimen no es una comedia, ni tampoco es una cháchara, tampoco puede ser un chisme de comadre, ni mucho menos ponerlo en manos de periodistas, sobre todo de periodistas que no tienen el más mínimo concepto de los derechos. La mayoría de los periodistas de este país después de 20 años del código procesal penal, siguen diciendo lo condenaron a un año de prisión preventiva <risa> pero es verdad o no ni, si, verdad? ni siquiera han leído el código pero es verdad o no es verdad? es verdad oye, ni siquiera han leído el código como me acaba de apuntar pero mi mira. es verdad coño. lo más grave es lo que ha dicho Jenny Berenice pero miren, señores, el es problema que en está en eso. En el momento de Jan Alain, se quemaron documentos conjuntamente con la incineración de drogas. Pero eso es lo que ella dice. Coño, pero tiene un, pero una denuncia que dice, grave que que hacer de que tiene ahora. gravedad. Miren, miren, miren. principio de tru... bueno. Bueno. Mire, yo pienso que en definitiva nosotros tenemos que dar un giro como sociedad. Y tenemos que profesionalizar cada día más el tema de la investigación. señores. es muy terrible que a usted un policía vaya y le haga un allanamiento, un grupo de policía, sobre todo unos bandoleros de siete suelas que tiene la DNCD. No todos, no todos, no digo todos, pero hay unos grupos dentro de la DNCD Ay. que son bandoleros de siete suelas. Y entonces se meten a tu casa, con tú con poca ropa y a veces quizás con ninguna, pues es tu casa y es tu, es tu habitación, es la parte más íntima de tu vida, está ahí concentrada en esa cama. Tu mujer con mal vestida porque ven acá, no está en una fiesta. Eh, con una batica fina, quién sabe qué es lo que le ven o quién sabe qué es lo que miran. O sea, eso hay que verlo, eso hay que pensarlo. El proceso penal es una gran desgracia. Francisco Antolicei. Tú pides que no nos pongan a todos a dormir con ropa. <risa> Por el miedo no, no, a que alguien no, no venga... No es, y, ah, bueno. no es eso. Yo lo que pido es que, la, que el tema de la investigación se maneje con más criterio profesional. Sobre todo el problema de la investigación de corrupción. El agua derramada no se recoge. Después que usted derrama un vaso de agua en el piso, usted puede coger un paño. Pero siempre va a quedar en el piso humedad. Y esa humedad es agua que usted no pudo recoger. Es decir... Si mañana alguien detiene a cualquiera de nosotros, a mí, vamos a poner por a mí, que me detenga la policía y me lleven preso y finalmente se descubra que hubo una equivocación y que me llevaron por una, por una retaliación o lo que sea, la gente va a decir, ah, pero espérate, lo pusieron en libertad y dice que, que no hizo nada. Pero Amado fue procurador, tiene sus relaciones, tiene sus influencias ahí, le resolvieron el problema, pero... Hay que ver qué es lo que hay ahí. Óigame, porque nunca el agua se recoge totalmente. Y esas, esas esa foto que yo presenté... Póngala ahí por pantalla. Esa foto que yo presenté me preocupa. Y me preocupa porque veo el nivel a que se está degradando una de las cosas más importantes que hay en el, en el derecho penal, en el sistema penal. La investigación tiene que ser... Eh, eh, eh, discreta, la investigación tiene que ser subrepticia, la investigación tiene que ser oculta, la investigación tiene que ser profesional, la investigación tiene que ser enjundiosa, la investigación tiene que ser inteligente. No podemos poner en mano de la prensa, no podemos poner en mano de la prensa las cosas que, miren, En las investigaciones que yo hice aquí, yo recibí una gran cantidad de información de gente que yo conozco, pero que no tenían que ver con el asunto, o que de alguna manera ya no había forma de recuperar lo que yo sabía para, para beneficio del proceso que, llegaba, que llevaba, o por el contrario, que no afectaban de ninguna manera la dirección que llevaba el proceso de investigación y por ende no, no era necesario, pudiera ser sobreabundante. Y yo dejaba eso de lado, pero nunca se lo dije a la prensa. Yo soy periodista, más bien comunicador y periodista desde el año 1989 cuando comencé en una emisorita que tenía Pedrito Fernández que se llamaba Radio San Francisco con un abogado, periodista, eh, locutor y comunicador apellido Antigua y ese señor me dio la oportunidad y ahí yo comencé y a partir de ahí Fui de los primeros inscritos en San Francisco, en el Colegio Dominicano de Periodistas, cuando en el 91 se hizo la ley y se, y se puso en ejecución el colegio. Yo nunca he utilizado un medio en el que labore o en el que trabaje. Nunca lo he utilizado para un caso que lleve en los tribunales. Aquí yo tengo como dos años ya. Y ustedes nunca me han oído comentar un caso que yo estoy llevando. Ni lo voy a hacer nunca porque no es mi estilo decía Francesco La Lacasañe uno de los más brillantes criminalistas italianos decía Francesco que no creía yo no creo yo no creo nada del juez de la opinión pública yo dudo todo del juez de la opinión pública decía Francesco eh, decía Francesco Calasañe ¿saben por qué? decía él porque el juez de la opinión pública es un juez parcial y la y la y el Ministerio Público tiene una obligación de objetividad. Y eso de estar publicando cuestiones íntimas de, la, de las investigaciones con la finalidad de que la gente me vea y, y diga, ese, ese o esa sí es buena, o bueno, ese sí es un duro, ese sí es un... Óigame, eso le hace más daño al sistema que el beneficio que trae. Porque luego dice no, pero que la gente tiene derecho a enterarse de la información. ¿Cómo se llama? Hay un derecho a la Constitución. Derecho a la información. información no, no. La investigación, señores, no tiene que airearse. Llega un momento en que cuando ya está en manos de los tribunales, bueno, el juicio, uno de los, una de las características fundamentales del juicio penal es la publicidad. Pero previo a eso, el trabajo que se hace tiene que ser, como yo digo, subrecticio, tiene que ser discreto, tiene que ser inteligente. Eso me preocupa, porque eso pone en riesgo la honorabilidad, el buen nombre y la honestidad de mucha gente en un país donde todos desconfiamos de todos. Eso es lo que me preocupa y por eso traje esa imagen. Finalmente, veo que todavía se sigue mal utilizando ...o mal empleando los recursos del Estado con relación al tema de la garantía de la ciudadanía... ...la tranquilidad ciudadana y con el tema de la delincuencia. Cinco mil nuevos policías, anuncia el gobierno, el presidente, con bombos y platillos. Ese no es el problema, señor presidente. Usted puede mandar cien mil policías a la calle... Y si no le da a esos policías la, la, la formación que necesitan, si no le da la oportunidad de tener un sueldo adecuado, si no le da la oportunidad de, de tener una, una vivienda digna, si no le da la oportunidad de formación para él y su familia, ese policía va a seguir haciendo lo mismo que están haciendo los 38 mil que están en la calle actualmente porque el problema no es de policía, el problema es de la calidad del trabajo del policía, que no hay una calidad adecuada para garantizar seguridad ciudadana en este momento. Ese es el problema, señor presidente. No se ponga a estar eh, eh, eh, eh, diluyendo recursos en policía. Hay que hacer un escarceo profundo en la policía, sacar todos esos negociantes, ¿Eh? Todos esos judas que se han pasado la vida traicionando la idea misma de Creo la policía. quiere decir? Que no invierte un chel en eso, cabrajo. No, ni tiempo lo... ni, ni nada. No, eso hay que invertirlo, pero en otra cosa, en darle equipamiento. Tú has visto la policía de este país. Imag... Cierren los ojos, imagínense un policía de este país. Los policías de este país no tienen ninguna otra opción que no sea un arma de fuego. Señores, mire, usted va a Chile para ponerle. Por... Costa Rica, son lugares donde yo he estado en más de una ocasión. Miren, el policía en Chile, el carabinieri, como le dicen los italianos, el carabinero el en Chile tiene un gas pimienta, una pistola eléctrica, una macana y un arma de reglamento. O sea, él tiene tres opciones antes de disparar a matar a una persona. Oigan eso. ¿Mm? Eso te indica a ti que el policía dominicano no tiene... Eh, el policía dominicano te manda a parar y lo primero que hace es que coge y va a tu carro con su revólver en la mano, aquí. Y usted lo ve caminando como un cherry del viejo este. Cada vez que yo lo veo, me recuerdo de, de mi época de muchacho en el cine Carmelita. Django dispara primero. Eso es lo que son. Es una famosa película de Django. Bueno, Django tú, dispara primero. Tú haciendo ese relato, me configuré una imagen. De que el policía aquí, con esos nuevos elementos que tú le, le agregues, el tigre edip, empieza a disparar y él se confunda con la pistola de, de eléctrica. No. No lo van a no acabar. Lo, no lo vea, no, pero no lo vea de esa ah. forma. Lo que tú tienes que verlo es que el policía no está para intervenir solamente con los delincuentes, porque el delincuente no tiene una, una marca aquí arriba. no el de, Entonces, como no tiene una marca aquí arriba, tú tienes que intervenir con todo el mundo como un ciudadano. Aunque después resulte que se trate de un delincuente. Pero no tiene opción el policía en, entre nosotros, porque no hay medios para comprarle cosas. Ni siquiera Macana usan los policías. Ya tú has visto policías con Macana no, en la calle. No Chequenlo. No ¿Con qué andan los patrulleros de los motores? Los patrulleros que andan motorizados andan con, una, con un arma larga, un rifle M1, una vaina de guerra, de combate, de largo alcance, un arma de distancia que ni siquiera es una P90, porque usted me dice, bueno, una P90 es un arma que es, es para asalto, es para, es para lucha cerrada, lucha cercana, pero lo que andan es con un M1. Artillado. y O un M16, pero sobre todo el M1, que es más popular aquí. Y mire, ¿sabe? que qué policías que me dicen, me han dicho, que han rentado muchas veces a delincuentes sus armas? Eso pasa. Entonces, miren, señores, el problema está en eso. Tenemos que enfrentar la delincuencia, pero tenemos que Ahora, enfrentarla lado necesidad, con eh? inteligencia con inteligencia tenemos que enfrentarla no podemos estar haciendo inversiones solo de relumbrón para que nos vean le, la, el presidente cree que eso aplacará la, la intranquilidad que siente el pueblo dominicano no, se van a, esos policías se van a sumar y es como si usted cogiera una libra de arroz y se le echara un saco, usted no sabe cuál fue la, cuáles son los granos de la libra de arroz que usted le echó al saco se van a convertir en el mismo saco de arroz dime Carolina es eh, una pregunta para ustedes para los tres. A propósito de que Yanalae buscará eh, la libertad en la Suprema Corte de Justicia, sí. esta que es presidida un, por Henry Molina. La Suprema que dice que no son recurribles en casación, tú ves. Eh, y, él, y la Suprema no puede revisar de lo que no está apoderado. O sea, que eso. Se El lo Ministerio a Público debe de apoderarlo. Eso, se lo van a rechazar. Se lo van a rechazar, lo que quiere decir. Entonces, ¿porque ellos se supone que la defensa de Yanalae debería de saber esto? ¿Cómo fue eh, la defensa? De Yanala, entonces, eh, sí. partiendo de esto que se le van a rechazar, según lo que ustedes dicen. Hay que ver a qué tal. Exacto, hay que ver qué es lo que es. O detrás. la revisión, exactamente. O puede ser que estén. Puede ser que tengan el siguiente planteamiento. Independientemente. Algún aspecto inconstitucional. Exactamente. Lo Cuando a, a un juez lo apoderan de un asunto que no es de su competencia, pero. Hay una clara violación a la constitución, tiene obligatoriamente que tomar una decisión sobre Ese... el aspecto constitucional Correcto. porque él es un control difuso de la, de la constitución de la república, independientemente de que no sea el tribunal constitucional, pero siendo un juez tiene que controlar la constitución. En el proceso entonces, eso quizás es lo que ellos andan buscando. En el proceso mismo se plantean un eh, incidente una corte más independiente incidente de de eh, no tiene que de constitucionalidad de Henry Molina, o sea, pregunto. Bueno, es la gente no, no, de no una vez no quiero pagar la su o sea, la relación que existe extrapolado, de que busca que sea en el ámbito donde se encuentra una, un aliado, un aliado, un cercano, a, a, a, bueno, ¿a, a, a quién pertenecen los jueces. O sea, no bueno, el PTL. ¿Pertenecen a la Suprema Corte de Justicia? A él mismo. El juez pertenece bueno, lo, a él mismo. Lo, lo, el todo el sistema sí. pertenece al, al, al, a, la, a la Suprema. A la Supremo, Suprema. O sea, es, o sea ¿cuántos jefe. hay? Eso es un argumento, Todos los jueces son de la Suprema Corte. Sí, es un argumento eh. de, de, de, de, de titulares para, para crear la, la, la situación. Sí. Obviamente que si él es el titular, todo lo que llegue ahí, aunque sea de Jean Alain, se va a percibir que anda buscando. No, pero no tienen la capacidad, no, siendo como no, el presidente, esa no. es la pregunta, no, como presidente de la los jueces, no, no. los jueces son okay. independientes cada uno. Eh, vamos a eso en eso no, sentido no vamos, ese sentido aclarar ese aspecto. Vamos a los whatsapp, sí, gracias por... por Oye, gracias, por amado. Sí.